Sabemos que habéis trabajado un documento un documento que contiene reflexiones sobre los obstáculos que os impiden eh, vuestro desarrollo y emancipación en este, en este contexto de la COVID. Nosotros, las entidades que conformamos eh, la EAPN, lo que queremos, y ya lo hemos dicho muchas veces con vosotros y vosotras, es ser un altavoz de vuestras preocupaciones. Saber cuándo vamos a volver a la normalidad. ¿En qué condiciones vamos a volver a lo que conocíamos como normal? Opciones o una oferta de tiempo libre más allá de las grandes ciudades para los y las jóvenes, también en los pueblos. Estamos aquí eh, esperando escuchar, sobre todo más que hablar y contestar. Es evidente que vamos a contestar vuestras preguntas, es evidente todo lo que queráis, pero los espacios de encuentro suelen estar dominados por los que tienen la información, por los que tienen el... El, el poder de poder hablar. La brecha digital dificulta la participación en igualdad de derechos para el acceso a la educación por parte de los y las jóvenes. En la cuarentena, los colegios se han esforzado por hacer clases online, pero no todos y todas han tenido acceso a estas conexiones en directo. Necesitamos un apoyo continuado en la formación como jóvenes más vulnerables. El no disponer de ordenadores y la dificultad del idioma nos dificulta el aprendizaje. Si no encontramos la facilidad tanto en empleo, entonces nos cuesta mucho la emancipación. Va a haber como propuesta con el Banco de Viviendas que se oferten pisos para los jóvenes. ¿Cómo conseguir que los propietarios de viviendas que están no utilizadas, viejas, abandonadas, casi abandonadas se pongan a disposición de aquellos que quieren recuperarla, rehabilitarla y mantenerla. A cambio de esa recuperación, mantenimiento, vivir en ella. En el que todos logramos, eh, gracias a otros dinamizadores, el poder escribir eh, nuestras sensaciones, eh, momentos que hemos vivido. Y nos lo pasamos genial porque logramos hacer entre todos una letra, eh, logramos grabar entre todos el videoclip. Y no me avergüenzo, sigo... Estos espacios pues, son espacios de reflexión, ¿no? eh, eh, basado en el diálogo en, en, de personas jóvenes que muchas veis cómo se cuestionan vuestros derechos reconocidos en la Constitución. Un ejercicio de escucha activa, de incidencia política y de compromiso social para transformar las realidades más cercanas y también las más lejanas. Sí.